Soy Pepi Azurmendi. Eh, yo para estar en forma me junto con mis amigas y luego por las mañanas solo andar un par de horas y no hago ningún ejercicio más porque ya, ya, ya no puedo <ríe> y nada más.